Muy buenos días, buenas tardes, familia de XN. Hoy estamos encantados porque nuestra querida Noelia Rivas, que es la ponente de hoy, se estrena con, con un nuevo webinar, aunque sabéis que es una expertísima en cosmética. Pero bueno, ya sabéis que nos gusta ir variando y, y molestar un poquito a nuestros queridos compañeros. Así que hoy le toca este tema que es súper, súper, súper indispensable y que ella controla perfectamente también, porque lleva mucho tiempo eh, haciendo el negocio y en la compañía. Así que bueno, esta tarde, pues Noelia, un placer. Noelia. Le dio vergüenza. Noelia, por favor, buenas tardes. Cuando buenas tardes. Quieras... Hay fallo técnico como siempre, Nada, Gracias nada. esa presentación. No pasa nada, ya estaba yo pensando un chiste para ir contando algo, menos mal que ha salido. Bueno, sería bueno el chiste. No era malo, por eso mejor que haya salido tú. Qué pues bien. bueno, bienvenida y, y nada, todos tuyos. Simplemente recordar como siempre que por favor cuidado con las cámaras y los micros, que Noelia se nos pone nerviosa, ¿verdad? Sí, ya estoy nerviosa. de por, <ríe> sí. por eso, se concentra. Así que eh, no los pongáis, por favor. Eh, bueno, ahora mismo estamos retransmitiendo por Facebook, pero una vez que Noelia acabe, para las preguntas y para el sorteo, eh, seguiremos por, por Zoom, nada más. Así que bueno, iros pasando. Y, y nada, Noelia, nos vemos después de tu presentación. Muchas gracias y suerte. Bueno, muchas gracias, manager. Eh, gracias también a cada uno de ustedes que se han tomado este tiempo de estar aquí. Eh, como ya me ha presentado mi manager, mi nombre es Noelia Rivas, para los que no me conocen. Eh, hoy va a ser un tema eh, muy especial, aunque yo creo que ya... Todos los meses lo hemos venido viendo con diferentes personas, pero hoy me ha tocado especialmente a mí. Tengo este privilegio de compartir esta historia. La verdad que me ha tocado un montón de esta manera, de esta forma no lo había visto. Eh, tengo que decirles que esto también me lo ha facilitado nuestra manager de marketing, que se ha tomado la tarea de hacerlo y aquí vamos también a apoyarnos un poco. Sí. El tema de hoy es principios básicos del multinivel. La verdad que la historia me ha impactado y muchos de los, de los subtítulos que tienen también me ha gustado muchísimo. Aquí como podemos ver el... Nuestra historia maravillosa. ¿A quién le gusta la historia? Yo creo que a todos nos gusta la historia. A mí me encantan las historias y por eso me he sentido muy identificada con este tema. Al principio le dije yo a la manager, uy, no, ese tema es muy grande, muy gordo para mí, qué nervio. Pues cuando ya lo leí la primera vez, la verdad que me ha parecido un encanto de tema. Es maravilloso. Imagínense esta historia tan bonita de el MLM. Mire, la primera compañía del MLM fue fundada en la década de los años 20, imagínense, más o menos hace más o menos 100 años, ¿verdad? Pero no obstante eso, la Federación Mundial... Gracias, ¿Qué pasó? Sí. Ai, perdão. Ai, ó, que tu, Ai, perdão. Hum, hum, hum, hum. Ay, disculpa el micrófono. Digo que bueno que mientras tanto salgo yo, mientras comparten. Ah, vale. Aquí estáis ya, ¿no? Fenomenal. Pues ha sido corto. Te dejo otra vez. Te falta la, la cámara y el micro, Noelia, pero la pantalla la vemos bien. Ahora ya se está viendo la diapositiva. Ahora, muy bien. Ah, vale, muy bien. Entonces seguimos con nuestra maravillosa historia. Ya sabemos que la tecnología es así. Eh, les comentaba que la Federación Mundial de Venta Directa se fundó en 1978. Es decir, que tiene dos añitos más que yo, 42 años. De verdad que es una maravilla, que no estamos hablando que es reciente, sino que lleva bastante año, una década, más de una década. Y... Es un negocio global de 189 billones con más de 50 millones de distribuidores a nivel mundial. Estamos hablando de una magnitud impresionante, pero impresionante. Es hermosa la historia porque no estamos hablando que es, una, es algo nuevo, sino que es algo que lleva décadas. Vamos a ver un poco también sobre qué es el network marketing. Vemos que el network marketing es relaciones humanas. ¿Qué son relaciones humanas? Tenemos que relacionarnos humanamente para nosotros poder obviamente hacer network marketing, porque es fácil, es sencillo. Entre más nosotros nos relacionemos mucho, Mejor, porque mucha eh, gente vamos a tener la probabilidad que muchas personas puedan consumir o puedan registrarse, puedan ser distribuidores de nuestra maravillosa empresa. Entonces, por eso nosotros tenemos que eh, dejar esa timidez y empezar a hacer relaciones humanas. Igual, eh, relaciones humanas más venta directa, ¿qué quiere decir? Network marketing, venta directa es venderle directamente a esa persona que tú te estás relacionando humanamente. Network marketing, aquí vemos un ejemplo de qué es un network marketing, de qué es un network marketing. Es una franquicia sin establecimiento, es decir, eh, un ejemplo como McDonald's. McDonald's está en muchos países, ¿verdad? pero ese tiene establecimiento. Nosotros estamos en miles de países, en cientos de países, y no tenemos ningún establecimiento. Es decir, que no tenemos por ese lado que pagar eh, al alquiler ni nada. Tenemos distribuidores por todo el mundo y estamos teniendo una rentabilidad de todo el mundo sin tener un establecimiento. Du eh, la publicidad que hacemos nosotros es de boca a oído. O a oreja, de boca a oreja. Es decir, entre nosotros, más eh, contemos nuestra historia, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta la historia, a mí me encanta la historia. Y si tú lo haces de una forma divertida, es muchísimo mejor porque la gente va a tener esa curiosidad. Eh, la gente va a querer también contar la historia como tú, con qué historia de los beneficios que ha obtenido con nuestra maravillosa empresa y con nuestros maravillosos productos, ¿verdad? Oportunidad de dirigir tu propio negocio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es decir, yo manejo mi propio negocio y tener nuestro propio negocio qué significa manejar nuestros propios tiempos eh, qué significa que nosotros tenemos que empeñarnos en que sea todo excelente capacitarnos para que nosotros podamos apoyar a esas personas que realmente nos necesita si estamos aquí es porque nosotros nos encanta servir nos encanta ayudar a las personas y como nos encanta ayudar a las personas es por eso que nosotros tenemos que capacitarnos como lo estamos haciendo el día de hoy para sí mismo nosotros poder hablar con fluidez a unas esas personas que necesitan de esta oportunidad de también esas personas tener dirigir su propia empresa los ingresos los ingresos son pasivos el resultado de la teoría del esfuerzo de un de un por ciento de 100 personas en lugar del 100% de tu propio negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 100 personas, vas a adquirir un beneficio así sea del 1%. Pero si tú prefieres hacer el 100% del esfuerzo, ¿qué pasa? Que no vas a disfrutar cuando ya termines de hacer ese esfuerzo y logres lo que has querido lograr, no lo vas a disfrutar porque porque ya estás cansado, o porque no tienes tiempo, o porque no, tienes, no te puedes dar la, la oportunidad de, de decir voy a sacar este tiempo para disfrutar, para hacer tal cosa, porque sabes, si no trabajas, no vas a poder eh, tener la rentabilidad que necesitas, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver los... qué pasa Ahora vamos a ver algunas estadísticas que también estoy súper súper súper eh, maravillada porque porque tenemos una estadística impresionante unos escenarios mundialmente en el network marketing impresionante Tot, eh, como podemos ver en la diapositiva la totalidad de las ventas mundiales son de 189.6 por billones imagínense qué ventas mundiales tan impresionante, tan contundente tenemos. Y es un poco triste porque no le estamos dando el valor realmente en el que debemos de darle. Estamos haciéndolo como por hacerlo y tiene un valor incalculable, imagínense, 189.6% eh, billones en venta, en venta directa. Y el total del esfuerzo de los distribuidores o de personas son 116 mil millones. Imagínense, impresionante esta estadística. Y la verdad que cuando yo estaba leyendo, cuando yo estaba estudiando este tema, yo decía, wow, es tremendo porque no le estamos dando la importancia, no le estamos dando el valor y realmente estamos en una zona de confort y tenemos que salir de esta zona de confort, renovar nuestra mente, renovar nuestro sueño, eh, eh, luchar por nuestro sueño para poder nosotros eh, eh, ponernos en ese, en ese lugar y mirar esta estadística y seguir. Si ellos han podido... Cada uno de ellos han podido, nosotros también podemos, son millones. No estamos hablando de cualquier pelagatos no estamos hablando de, de, de pocas personas, sino que estamos viendo que hay mucha gente que el network marketing le está funcionando aún hoy en día, en momento de pandemia, y nosotros tenemos la, el privilegio y la fortuna porque tenemos un producto o un servicio que la gente lo necesita, ¿sí? que es real que es básico en la canasta familiar. Entonces nosotros aún más debemos de aprovechar esta estadística y este, esta forma de trabajo. Como podemos ver, algunos países como eh, Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, Sudamérica, China, Japón, Corea, Malasia, son los países donde más se ven eh, o, o usan lo que es la venta directa. Aquí también vemos otras estadísticas maravillosas de ventas mundiales del Network Marketing en ventas mundiales. Imagínense, en Asia, el 85.4 billones, en América, 64 billones, en Europa, 33.7 billones, y en, América, en África y Medio Oriente, 1.8 billones. Es maravilloso, ¿verdad? Estamos hablando de billones, no estamos hablando de mil, de dos mil, no, estamos hablando de billones de ventas directas mundialmente y de distribuidores, de fuerza de ventas de personas que lo han hecho, 65 mil.2 millones de personas en Asia. En América, 33.1 millones de personas que, lo, que han hecho esta fuerza de venta directa el 15.1 billones que siguen haciendo esta venta directa que es en Europa y en África y en Medio Ambiente, y en el Medio Oriente es el 3.4 millones de personas. Estamos hablando de millones de personas, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros sí o sí tenemos que coger nuestro lápiz nuestro nuestro cuaderno y estar apuntando y estarnos formando porque vemos que sí vale la pena vemos que hay unas estadísticas que son reales como podemos ver los porcentajes de sectores de ventas sectores de ventas imagínense vamos a ver en qué sectores vemos eh, ventas eh, multinivel o network marketing en cuidados del hogar en cuidado personal en servicios, en productos de salud, en crecimiento y educación. Y vemos unos porcentajes muy majos, muy interesantes. El cuidado del hogar, el 18%, el, en el cuidado de personal, el 32%, en servicios, el 7%, en salud, el 34%, entretenimiento y educación, el 9%. Pero que es lo más maravilloso, que nosotros de XN estamos entre el cuidado personal, porque tenemos para cuidado personal, y tenemos en productos para la salud, para cuidar nuestra salud. Es decir, que estamos hablando de unos productos, una empresa que es real, que es la que está funcionando en este tiempo, porque tenemos productos reales, tenemos eh, precios reales, y además tenemos gente reales Hemos visto los rangos los que, de embajadores Corona que son reales y que ellos eh, se han capacitado para que esto sea verdaderamente real. Es decir, que nosotros tenemos que también posesionarnos y nosotros ponernos eh, las pilas, como, como decimos en Colombia, y empezar a que nuestras ventas directas sean efectivas. ¿Por qué? Porque estamos en un porcentaje alto del 66%. ¿Por qué el 66%? Porque en personal, en cuidado personal tenemos el 32% y en productos de salud tenemos el 34%, o sea, el 66% eh, tenemos esa ventaja y ese privilegio de que estamos con un producto que se necesita, de necesidad básica, de un, con un producto de necesidad básica, que está en la canasta familiar. ¿sí? Estrategias de venta. Aquí vemos unas estrategias de venta encantadora, súper fáciles, que nos hace difícil, muy difícil. Pero ¿por qué? Porque no estudiamos, porque no sacamos el tiempo, porque eh, tenemos que saber clasificar y agendar nuestro tiempo. ¿Por qué? Miren, que es fácil. Eh, estrategias de venta individual de persona a persona es el 71.9%. Wow, imagínate tú, 71.9%. ¿Qué es de persona a persona? Estar hablando con las personas, hablar como anteriormente decía en la diapositiva, esta, este producto, esta forma de trabajo es relaciones humanas, relaciones humanas. Y aquí mismo nos está dando la estadística de 71.9% es hablar con la gente, dialogar con la gente, contarle tu historia a la gente, ¿sí?, y escuchar a la gente también para que tú conforme la gente con lo que te está hablando hablarle conforme a su necesidad entonces mire el porcentaje tan alto y lo, la ventaja tan alta que tenemos y además que se hace mucho más fácil cuando estamos hablando con una persona yo nunca pensé hablar aquí en el frente de este ordenador me siento como que estuviera sola pero sé que por ahí hay uno, algunos apoyando eh, apoyándome en esta en esta formación, que porque quieren eh, recordar o aprender, ¿sí? Entonces, los felicito por eso. Entonces, de persona a persona es mucho más fácil, porque normalmente, al menos nosotros como latinos, a toda persona que vemos en la calle, queremos saludar, queremos hablarle, o a veces nos quedamos ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es súper, somos eh, tenemos un poco esa facilidad y de esa forma podemos ganarnos las personas, ¿sí? Eh, para que puedan... Eh, eh, eh, hacer esas ventas también con o, o añadir eh, añadirnos añadirse a nuestra forma de trabajo reuniones de reuniones eh, de, eh, de casa sí en casa también eh, para los españoles es un poco duro porque a mí me ha costado muchísimo con mi esposo pero para nosotros latinos es mucho más fácil por qué porque nosotros a todo el mundo queremos invitar a nuestra casa a todo el mundo lo queremos invitar a comer a todo el mundo queremos atender entonces, como tenemos esa facilidad de atender a las personas, obviamente es el tiempo de que nosotros no perdamos más el tiempo, sino que ese tiempo vamos a aprovecharlo para brindar un café, un chocolate o un té y podamos, ah, y qué más que una mermelada, ahora que tenemos eh, varios zumos aquí en nuestra compañía, hay para todos. Ah, es que no me gusta el café, es que no me gusta el chocolate. Es que, vea, tenemos zumo de manzana, tenemos una maravilla bien rica para tomarla con tostada. Tenemos todo en nuestras manos. Entonces, hacer una reunión en vuestra en casa, la verdad que es, tenemos aquí un 26.3% de ventaja, de estrategia. Mire, entonces, 71 más 26, ¿cuántos son? Son 97, tenemos 98, el 98% de la ventaja, del de privilegio que tenemos para poder nosotros, poder llegar al éxito con nuestro network marketing. Aquí tenemos otros porcentajes que son clientes de com, que compran de forma directa. El 1.6%, eh, yo tengo la, todas las personas que llegan aquí a mi casa, todas, todas, todas, todas, algo se tiene que llevar, algo se tiene que comprar. Y no es que yo les venda las cosas, me tienes que comprar. No, lo hago de una forma. Ay, ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un chocolate? Ay, sí, qué rico. Ay, tienes allí. Por eso tenemos que tener stock en nuestra casa. A mí a veces me da tanto dolor cuando no, ay, no tengo este. Me da mucho dolor. Tenemos que siempre tener un stock, así sea pequeño, en nuestra casa de cada producto, especialmente de los cafés. Y otros que es 0.2% de ventaja que tenemos, es decir que ya tenemos un 100% prácticamente, ya depende de cada uno de nosotros. Ventajas del network marketing, wow. Libertad financiera. Esa libertad financiera ya depende de ti, ya depende de mí, depende de qué, cómo, cuándo y en qué nivel quiero estar, ¿sí? ¿En qué posición quiero estar? libremente financieramente para lograr lo que tenemos que hacer noelia obviamente trabajar obviamente ahorrar y qué más tenemos que hacer ya usted es el que dice decide qué tiene que hacer para poder tener esa libertad financiera ayudar apoyar y todo lo que se le ocurra para tener esa libertad Financiera. Sin riesgo. No tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque si yo me compro 20 productos, o los vendo, o me los consumo. Si me los consumo, no estoy perdiendo. No estoy arriesgando nada. ¿Por qué? Porque es para mi salud. Y si los vendo, voy obviamente a volver a comprar productos y ahí voy teniendo una buena rentabilidad también. Baja inversión. Ya depende de lo que tú quieras invertir, la empresa no te obliga a nada. Tiene varias posiciones para invertir. Y aquí en España, obviamente, la primera eh, la, la, el registro es gratis. Y puedes comprar hasta de 50, 100, 200 euros. Ya depende de cómo quieres tú eh, tu negocio. Si estás pensando eh, o tienes sueños muy pequeños, muy bajos, pues, así mismo será tu inversión. Pero si sueñas en grande, así mismo también será tu inversión grande. Pero ¿por qué? Porque tienes unos objetivos y esos objetivos tú vas a trabajar por esos objetivos. Sí, libertad de tiempo. Esto es lo que más me encanta. ¿Por qué? Porque tú agendas tu tiempo. Voy a dedicarle cinco o cinco horas eh, cada semana, por decir algo a mi multinivel, mientras tanto, estoy dedicándole tiempo a mi familia, estoy haciendo relaciones humanas, estoy en, ¿qué? estudiando, capacitándome, y así tú vas sacando tiempo, organizando tu agenda para que puedas tener esta libertad financiera. Libertad de empresa, eres libre. Libre, no estás ahí cumpliendo horario, eh, no es que tengo que entrar a las ocho, no es que tengo que salir a las 2, no estás allí cumpliendo horario. ¿Por qué? Porque eres, es, tu, es tu empresa y tienes una libertad de que, bueno, eh, tú mismo puedes agendar tu tiempo y organizar como lo quieres llevar. Autosuficiente, tú eres todo, tú lo eres todo y depende todo de ti. Y, y depende también de ti cómo lo quieres estructurar, cómo quieres llevarlo, cómo quieres capacitarte, de qué manera lo vas a hacer. Ah, cómo lo hace. No, tienes que ser diferente. sí O si te gusta algo de alguno de, de, los, de, lo, de los distribuidores, embajadores, Corona, Diamantes que están allí, obviamente, bueno, vamos a coger esas cosas buenas, pero yo las voy a personalizar a mi forma. Entonces eso es autosuficiencia, seguridad laboral. Nadie te va a echar. Tienes tu propia seguridad y depende de ti, nadie te va a echar, ¿sí? No tienes ese temor que, uy, no, ahora con el ERTE, ahora con, el, con lo de la pandemia, ahora me va a quedar sin trabajo. No, tú mismo te echa porque no trabajas. Tienes que trabajar y mantener esa libertad financiera. Seguridad laboral, claro, imagínate. Esa seguridad laboral ya la tienes, depende de ti, de qué tanto tú puedas estar trabajando. Crecimiento exponencial, entre más trabaja, más vas a crecer, entre más hables con la gente, más vas a crecer, entre más relaciones humanas tengas, mucho más tienes la oportunidad y la ventaja de crecer y extenderte. ¿sí? Desarrollo personal, la verdad que yo esto sí se lo debo muchísimo, primeramente a Dios, al doctor Lin, a mi amado esposo y obviamente a mi country manager. Mi country manager, de verdad, eh, es un, ha sido uno de mis pilares, que me tiene, está, estoy hasta aquí porque muchas veces me aconsejó todo no lo he puesto en práctica, pero sí muchas de ellas lo he puesto en práctica. Me está funcionando y sigo poniéndolo cada día poco a poco en práctica porque si algo funciona, hay que seguir. Si algo funciona, hay que seguir. Ahora vamos a ver los pilares del éxito. Vamos a ver cuáles son esos pilares del éxito. Uy, nunca rendirte. Wow. Es cierto, nunca debemos de rendirnos, tenemos que luchar por nuestro sueño no mirar ni a la ni al otro, ni atrás, ni aquí, tenemos que seguir, avanzar. Si tú tienes un sueño, tú, si tienes un sueño, primero tienes que recordar que eres una persona extraordinaria, que eres una persona maravillosa, y como tú eres una persona extraordinaria y maravillosa, tú vas a lograr ese sueño. ¿Y cómo? trabajando y como más ahorrando y como más siendo perseverante insistiendo que no me está funcionando esto ahora yo voy a, a hacer un alto en el camino voy a reflexionar en qué estoy fallando y a seguir pero no desmayar sigue el sistema ay el sistema es lo más fácil es el producto del producto Imagínese, si tú no conoces tu propio producto y no te apasiona por tu propio producto, imagínate tú cómo vas a hacer para que se rentabilice. Si no hablas con pasión, si no hablas eh, con, esa, con esa seguridad porque ya lo probaste, porque te ha hecho grandes beneficios, porque tienes grandes testimonios. Y otra cosa que debemos de formarnos es importante formarlo porque es importante formarlo porque entre más nos formemos más fácil se nos hacen las cosas más conocimiento tenemos más cuando nos hacen esas preguntas fuertísimo ya wow. nosotros ya cuando las contestamos al menos yo, yo digo wow, al menos me veo en otro eh, nivel con respecto a lo que era antes porque yo no me veía siendo multinivel y muchas veces cuando yo empecé y empecé a hacer vídeos con mi esposo la gente a veces me escribía y se reía y se burlaba porque decíamos, buenos días buenas tardes, buenas noches. Ay, te ves ridícula. Ay, yo no sé qué. Y eso a mí no me detuvo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que quiero. Y más, como familia también sé lo que queremos. Entonces es súper bueno que tú sigas luchando por esos sueños que tienes. Hazlo simple. ¿Sabes quién lo hizo simple? Jesús de Nazaret. ¿Sabe quién lo hizo simple? El doctor Lin. ¿Sabe quién lo ha hecho simple? Esos super embajadores que hay allí. Nos están enseñando. Yo amo y me encanta la forma de nuestra embajadora Corona Edilia, que es súper humana, que es súper sencilla y así mismo lo hace de una manera súper sencilla súper acogedora, cualquiera se afilia con ella, cualquiera le dice un sí a ella. ¿Por qué? Porque lo hace muy simple y muy sencillo. ¿Cómo? Contando vuestra historia, contando vuestra historia. ¿Qué testimonios tienes a tu alrededor o en ti mismo? Es de forma fácil y sencilla. Como les decía anteriormente, nos encanta la historia. ¿Por qué no cuenta tu historia? Yo pienso que en esa forma no hay que tener, ay, vergüenza, no, eso no te lleva al éxito, al contrario, te estanca para toda la vida, ¿sí? Y no te lo digo porque yo ya he pasado por ahí, yo ya he estado en ese punto, de que ay, qué vergüenza, ay, no, qué ver no, eso a mí no me da dinero, no me da de comer, al contrario, me mantiene ahí estancada, y me puede hasta llevar al hueco, ¿sí? Filtrar y seleccionar con un criterio propio. Uy, sí, a mí esto lo, me, lo he venido haciendo desde el año pasado, porque yo tenía mucha gente que me hacía perder el tiempo. Y obviamente, cuando un día mi esposo me dice que te sume más, no que te resten, yo empecé con lupa, yo empecé con mi lupita, mi lupita, a mirar, esta me está restando, esta me está Sumando, esta me está restando, esta me está sumando. Y eso no quiere decir que las he sacado de una. No, porque ellas me tienen que ver cómo yo avanzo y ellas van a tener curiosidad de, de venir a mí y decirme, uy, yo quiero lo que tú quieres, uy, yo quiero probar esto. Y otra cosa que, eh, que hago es eh, siempre, en el estado de mi WhatsApp, siempre estoy colocando cosas, o, o en el estado de mi de mi Instagram estoy colocando cosas y más cuando tuvimos la charla con nuestra manager de marketing desde ahí seguí yo no paro y la gente esas personas que yo he hecho un poquito de lado para que no me quiten y no me roben mi tiempo por eso he hecho el filtro y seleccionar con criterio propio entonces obviamente esas personas están ahí mirándome mirándome y cuando menos piensa ay yo quiero un café ay yo quiero una crema obviamente no las puedes sacar de lado de una año no es que tú me estás quitando mucho tiempo. No, con sabiduría hacerlas a un ladito, seguir con las que te están sumando hasta que esta no te siga perdiendo, haciendo perder el tiempo y se sume, pero para avanzar. Sí. Ay, esta palabra sí me toca siempre mi corazón. Apoya a tu equipo. Es lo que en lo que estamos realmente fallando. La gran mayoría de, en España. Estamos fallando, no estamos teniendo ese apoyo de nuestro equipo y eso es lo que nos va a llevar al éxito. Eso lo tenemos que sí empezar a poner en práctica porque eso es lo que nos va a llevar al éxito. Cuando nosotros apoyamos nuestro equipo, obviamente vamos a tener grandes éxitos, ¿por qué? porque ellos se van a sentir apoyados se van a sentir ahí eh, arrullados y por eso es importante nos cuesta, nos está costando sí, pero tenemos que empezar a hacerlo Ay, perseverar en hacerlo, perseverar en hacerlo perseverar en hacerlo, bueno ahora vamos a ver, uy santo Dios los errores comunes del multinivel los horrores te diría yo Horrores comunes del multinivel. Vamos a ver cuáles son. Reinventar la rueda. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda si ya está hecha? ¿Para qué vamos a reinventarla? Perder el tiempo ahí como peonza si ya está. No reinventemos nada, no perdamos el tiempo. Al contrario, el tiempo no lo vamos a recuperar. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Dejemos esa rueda que ya está ahí y nosotros vamos a avanzar. No dedicarle tiempo al equipo. Eso es lo que... Eh dije anteriormente, tenemos que dedicarle tiempo a vuestro equipo, dedicarle, así sea el primero, llamar persona por persona, eh, a ver cómo está, primeramente, por su vida personal, porque hay muchas personas que estamos aquí trabajando, en este, eh, haciendo el trabajo del Network Marketing, y solamente, ¿ya hiciste pedido o no hiciste pedido? No, primero hay que preguntar, por su vida personalmente, cómo está, cómo está tu familia, hay que que esa persona sienta que a ti ella te importa, que tú estás preocupado por ella, ¿sí? Y otra cosa, tomar el rechazo como algo personal. Ay, a mí me pasaba mucho eso. ¿Quién se siente identificado conmigo? A ver, ¿cuántos? Yo el rechazo personal, eh, eh, eh, lo to el rechazo lo tomaba personalmente, pero ahora todo me resbala y a palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. ¿Por qué? Porque eso no me lleva al triunfo, al éxito. Eso lo que hace es estancarme. Porque, ay, no, me ha rechazado. Ay, no, me ha dicho tal cosa. Ay, ha dicho tal cosa de mí. No, un líder, un network marketing, no puede estancarse ahí. ¿Saben por qué? Porque así... Usted no avanza porque eso es lo que la gente quiere. Usted, si usted es bueno, si usted es excelente, la gente le va a querer colocar siempre obstáculo. Si usted es excelente, la gente siempre va a hablar mal de usted o, le va, lo, o lo va a rechazar. Si usted es un gran líder que está teniendo unos éxitos extremadamente buenos, la gente también va a hablar de usted. Entonces, usted por eso no puede estancarse usted tiene que seguir avanzar porque porque la gente está teniendo celo envidia porque usted está siendo exitoso a nadie le gusta que los demás sean exitosos a mucha gente no le gusta sí y entonces obviamente se van a poner como piedra de tropiezo en eh, bueno este olvidar tu volumen de venta esto normalmente no pasa con nosotros sin embargo esto es como un recordatorio que tenemos que estar pendiente de nuestro volumen de venta para que nosotros podamos eh, avanzar y muchas personas dejan de cobrar porque se le olvida su volumen de venta entonces es un error que se está cometiendo escuchar a los ladrones de sueño ¡Ah! esto también pasa muchísimo no escuchemos a los ladrones de sueño por qué porque si tú estás avanzando obviamente alguien te va a querer robar ese ese eso eh, a cortar el paso que lleva gigantesco. Si tú no avanzas, la gente quiere eso, que tú no avances. Si tú escuchas a esos ladrones de sueño, ¿qué pasa? Que nunca vas a ser triunfador. ¿Por qué no vas a ser triunfador? Escúchame, mira. Si tú eres bueno, la gente va a querer ser más bueno que tú. Entonces te va a colocar el obstáculo. Si tú eres malo, la gente te va a querer hundir más. Si tú eres regular, la gente también obviamente te va a colocar ese obstáculo ahí. Entonces, por eso no puedes escuchar a los ladrones de sueño. ¿Por qué? Porque tú eres el que sabe para dónde vas, qué es lo que quiere y qué es lo que quieres lograr. ¿Cuáles son tus sueños? La gente quiere lograr sus sueños, pero no quiere que los demás lo logren. Escúchame bien y que eso que te quede súper claro. La gente quiere lograr sus sueños, pero no quiere que tú lo logres. Por eso tienes que taparte los oídos y avanzar, no escuchar. Si son cosas positivas que ves que van conforme a tu sueño para lograrlo, que es una coayuda, una ayuda más, pues genial. Si no, oídos sordos, ¿sí? Abusar de tu patrocinador. Siempre escuchamos, ¿no? No hagas lo que no te gusta que te hagan siempre mantenemos escuchando lo que siembra recoge si tú abusas de tu patrocinador qué pasa que los tus eh, distribuidores van a abusar de ti van a abusar de ti y qué va a pasar te vas a estancar porque te están abusando te están abusando tanto de ti porque tú ya lo has, ya has abusado entonces ¿qué? ahí te vas a quedar y no vas a, a lograr ese éxito y esa libertad financiera imagínense Tú mismo puedes ser tu propio enemigo, ojo con eso, ojo con eso, tienes que ser vigilante, tienes que ser vigilante con eso porque tú propio, tú mismo eres tu propio, puede ser tu propio enemigo y puedes fracasar en eso que tanto quieres y que tanto anhelas. Bueno, vamos a seguir un poco con nuestro maravilloso proceso de el network marketing, aprendizaje y desarrollo habilidades empresariales por eso les digo gracias a dios eh, y a nuestro manager eh, he cogido esta habilidad empresarialmente ya en la pr práctica en la práctica en la práctica y obviamente con mi maravilloso esposo trabajando en equipo creación de un sistema duplicable que ya está generación de ganancias para toda la vida también sabemos que tenemos ese privilegio ese ese esa gran bendición, pero ya depende de cada uno de nosotros qué tanto podemos eh, hacer el cimiento, qué fuerte lo podemos hacer para poder lograr esa ganancia para toda la vida. Compartir una gran oportunidad. No podemos callar, no podemos callar. Tenemos que hablar, tenemos que compartir con todo lo que se mueva. Si sea un niño o un joven, el niño siempre le va a decir a la mamá, el joven también va a compartir con la mamá. Entonces, por eso tenemos que aprovechar nuestra oportunidad resumiendo ya estamos terminando eh resumiendo el network marketing es la oportunidad para todo emprendedor para todo emprendedor por eso tienes que tú aprovechar esa voz esa boca que dios te ha dado para compartir de nuestro maravilloso network marketing ay ay ay mire está viendo esta foto si alguien se ha visto esta entrevista, me coloca un sí ahí en el, en el Facebook o en el, en el Facebook o en el Zoom. Si alguien se ha visto esta entrevista, me lo tiene que decir. Sí, sí, sí, sí, sí. Si no se la ha visto, pues yo se la voy a contar de todas maneras. Aquí estamos viendo a nuestro amigo maravilloso Bill Gates. Sí. Aquí estamos viendo a nuestro amigo maravilloso Bill Gates. Aquí estamos viendo una presentadora. Esta presentadora le ha preguntado, oh, no, he, no he visto que ella han dicho ni sí, o sea que no lo saben, pues mejor. Esta maravillosa presentadora le ha dicho, wow, Bill Gates, cuéntame el beneficio o por qué eres un hombre tan exitoso. Y Bill Gates ha cogido y le ha regalado un cheque. Y ella indignada le ha dicho, Bill Gay, que no se trata de eso, que quiero saber cuál es tu éxito, cuál ha sido tu éxito, por qué, cómo ha sido tu éxito. Y qué, le ha, qué ha hecho Bill Gay. ha cogido, como ella por segunda vez lo ha rechazado, ha cogido y ha roto oh, el cheque y le ha dicho si lo, supiera, si lo hubiera sabido yo nunca he perdido una oportunidad yo aprovecho todas las oportunidades que me dan si tú hubieses aprovechado esta oportunidad que yo te estoy dando o te estaba dando te hubieras hecho la la ¿cómo se dice? No, ¿cómo se llama? La presentadora más rica del mundo. Imagínense, por no haber aprovechado la oportunidad. a cuán? Yo me ponía a pensar, a todos, yo creo que a todos, a todos, a todos nos ha pasado esto. Hemos, hemos perdido muchísimas oportunidades. Ay, no, qué vergüenza. Ay, no, qué pena. No, no, no, no, tranquila. Ay, no, que porque no estamos acostumbrados a que la gente sea generosa, que la gente nos dé, a que la gente obviamente quiera apoyarnos. Entonces, no, no, no, qué pena. No, no, no. Yo no la voy a buscar porque qué vergüenza. Yo no le escribo porque qué pena. Yo no, entonces perdemos la oportunidad de aprender y de volvernos exitosos y de tener muchísimo dinero como lo ha perdido esta entrevistadora. Esta bueno, se me va el, el periodista, esta periodista. Entonces, hoy le quiero decir, usted aproveche todas las oportunidades que se le presente. No importa si esté rodeado con gente con dinero, con el más pobre, con el más rico, no importa. Lo que usted tiene que pensar es en su sueño, en su objetivo, y no abusar, sino aprovechar las oportunidades que se le presentan en esta vida. Si se le ha, se le ha presentado la oportunidad de hacer DXN... Haga de XN porque usted está aquí es porque obviamente alguien lo invitó, es porque usted ha empezado a consumir, ha visto resultados ve que tenemos unos productos extremadamente maravillosos buenísimos, que sirven para muchísimas muchísimas cosas, entonces por eso usted tiene que empezar desde hoy a aprovechar las oportunidades si alguien le estira la mano, gracias si alguien le dice ven te ayudo, déjese ayudar, de acuerdo así que esto era lo que eh, teníamos para esta noche de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Perdón si en algún momento me equivoqué por mis nervios, pero espero que les haya aportado de verdad algo, que haya aprendido algo que usted ya podido tomar nota y que lo pueda poner en práctica. A mí me, me ha impactado, ¿verdad? Esta diapositiva. Me ha gustado también muchísimo lo que ha perdido la, la presentadora, la periodista, ¿por qué? Porque no aproveché esa oportunidad que Bill Gates le estaba dando, que le ha, le ha dicho, perdón, que ella escriba en el cheque el monto que ella quiere, el dinero que ella quiere, que escriba. Imagínense, tenía la libertad de ella misma poner sus pocos de cero y hemos eh, perdido la oportunidad. yo creo que la mayoría aquí también lo habíamos perdido la oportunidad por vergüenza. Listo, mi manager. Aquí ya hemos terminado, o no sé si sigo con lo de los productos. Muchas gracias, Noelia. Eh, sí, claro, ahora, como hemos comentado, eh, despídete de tus seguidores de Facebook y seguimos por aquí. Ah, sí, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos los amigos de Facebook que han estado allí apoyando, aprendiendo. Eh, esperemos que pongamos en práctica lo de Bill Gates y cada una de estas diapositivas, cada una de estas estadísticas que hemos visto en esta noche o tarde de hoy. Le mando un beso y que Dios los bendiga.